Hola sí aquí no estamos en un evento y bueno, en esta ocasión estamos en el capítulo 12 de The Unreal World y bueno, vamos a ver qué tal Capítulo 12 o 13, diría que 13 incluso Así que bueno, vamos a ver A ver qué tal eh, tam También os digo una cosa, si llega el capítulo 20 eh, Sería la serie con más capítulos de otro de otro mi canal Porque por ahora la que más tiene es eh, A ver por ahora lo que más tiene son vídeos así eh, de GTA 5 y de GTA de 4 que son 19 también Así que vamos a ver qué tal Más que nada no hay más vídeos de GTA pero porque yo hasta que no tuve Casturar ahora eh, Bueno, hasta que no tuve la Play 4 realmente No empecé a Casturar juegos Y tampoco lo hacía mucho porque Con la forma esa de PlayStation 4 no me gustaba Ahora con, ahora con la cazurera que la tengo ya dos años, la verdad que todo muchísimo mejor. Vamos a ver. ¿Os acordáis que hay que ir andando? Es así, no sé si por ella correr. No, no puedo. Pero bueno, vamos por aquí, despacito. Y como una letra que tampoco está tan lejos. Vale, por aquí no se puede, ¿verdad? Bueno, sí, sí. No sé si no, yo que sé, vaciamos las cosas. Tampoco creo que me haga falta, así que bueno Vale, sigamos Vale, a ver, por aquí no... Eh, joder! Eh, os juro que no tengo puesto la mano ahí Pero bueno Muy bien, esto dispara solo, le cura a ver. No sé por qué lo hacen, en serio Vamos a ver, vamos a ver Es que lo quise comprar con cable Pero debería haber Comprado una con cierto que. A lo mejor costaba 20 euros más pero rentaba Y vale, a ver ¿Cómo salimos de aquí? Porque me estoy Mira, a vaciar, a ver Las armas que tenga menos de 100 Las la vamos a tirar Que creo que hay pocas, por... hostia ¿Qué dices? 518, vale Esto, lo siento esto, que a ver cómo se hacía Añadir a la basura A la basura lo que pasa es que no sé A la basura es que se elimina, o no sé Tú, esto lo quitamos, vale, esta está bien Todo lo que tenga menos de 100 lo quitamos eh, Tú está guapo, pero no quitas nada 60, quitado. A ver, de medicinas de medicina estas Mira, armaduras de menos de 5 a tomar por duro. Porque ten... Eh, vale, de esto cuánto... No. Esto también lo tiramos De 29 y 19 no Porque aún 2 Tirado Lo tiramos, esto lo tiramos, pero vamos Esto no sé ni, ni por qué lo tengo Eh... ¿Qué es Ok, a la basura A la basura eh, A ver A la basura, a la basura a la basura A la basura Pues si queremos malas A la basura A la basura No Estoy haciendo lo que estoy pensando Lo siento No A lo mejor por abrir de aquí sabes eh, Dejar de equipar Y soltar y ya estaría No se pues puede estar No creo que Haga falta más cosas, vamos ¿no? ¡Perfecto! Vale, menos mal Pues yo ya creía que había que borrar, yo qué sé Venga, vamos, eh, espero que sea ese Porque había dos, pero bueno, eh, ahora veremos Vale, hemos tenido que borrar un huevo, pero bueno eh, Sé que a lo mejor el principio del capítulo se ha, se ha hecho un poco pesado Pero bueno, ahora vamos a hablar o hacer lo que había que hacer Porque no me acuerdo bien, la verdad Es la primera vez que en un capítulo no me acuerdo bastante Vale, ya estamos aquí Vale, 50 metros Vale, pero aquí lo que hay que hacer Supongo que es... Ahora, ir a otra puerta o aquí A lo mejor era aquí, eh, no me acuerdo Lo que sí que no quiero es disparar, porque ya sabéis Que esto se vuelve loco y dispara Vale, ya me acuerdo que hay que subir arriba Había que subir con las escaleras Pero esto creo que ya lo hicimos, no A lo mejor se ha guardado mal, pero no lo sé Ah, claro, pero hay que volver, claro, a darle. Yo qué sé. Claro. Eh, Cosas que tengo que darle, no, la verdad. A ver, tú, Graham, ¿qué pasaba? Listen... No, no si ¿Sí, no esto more ya lo vimos. People, right. to pues. Esto es lo mismo. Estoy aquí, eh. Apologies, but our situation grows dire. Eh, a ver qué os traigo Pues os traigo No sé si lo que hay Son naves de combate Pero en todo caso No me han impedido aterrizar aquí De acuerdo Bueno ya tienes la imprenta a tu disposición Para despertar Lo que hicimos fue eso eh, los, los encontré Quién sabe si no estarán vivos You could have taken a minute to help them. Damn it. Claro, claro que sí. That's on you.: We're one step closer to bringing the truth to every man, woman and child in Halcyon. For now, you can tell Hiram that I'll stop using Devil's Peak from the pits of our eternal souls. Thank you, Captain.. Gracias. I have much to do. Articles to write sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Vale eh, a ver Oh, 1750 Vale eh, los objetos Me da rabia porque lo mejor que podríamos haber hecho Es venderlos, pero bueno, no pasa nada Y eso, vale, ahora tenemos que hablar a, eh, Hablar con Hidan Y la imprenta ya la tiene hecha Así que perfecto Solamente parecía que era lo mismo, pero no lo siento. Lo siento. You eh, a ver. Mm. Sure eh, para vale, ver. Mora bueno, un huevo esto y que se crean cualquier cosa. Cualquier cosa que les digo. Se lo creen, si sí es cierto. Que porque lo subí bastante eso porque si no, no se lo creen ni de broma, pero bueno. Que bien muy bien porque nos... Nos Si no, nos hubieran disparado y matado. Que es como, vale. Te mato y, y me haces eso, en serio. Pero pero, te robo y me quieres matar. Eh, yo creo que flipáis un poco, ¿eh? Vale, bueno, vamos ahí, seguro que nos teletransportamos o algo. Y eh, a ver, por hablar... Si, no sé si dirá algo, ¿sabes? Circula, muy bien. Eh, Qué buena educado estoy. ¡Wow! Eh, ¿Os ayudo? Eh, vale, tú. Truth vale, gracias Adiós, gente The fight to fight. La verdad que yo creo Que con la remaner al calibre y Vamos un huevo de misiones ¿no? eh, Pero creo que ya van a terminar Las misiones Con esto de la imprenta Yo creo que ya ya termina lo de La al calibre Y podemos hacer otras misiones no sé si en este planeta habrá más misiones Pero supongo que sí Secundaria sí que tenemos Unas cuantas, así que Con eso tenemos bastantes La verdad eh, Voy a teletransportarme, bueno Si no hay nadie voy a robar algo Vale, no hay nadie Por aquí, vale Entonces Vale, munición siempre hace falta Así que bueno Vale, y ahora nos vamos eh, a ver. entonces No. A ver. Justo me señala en... Pero yo creo que si sí, tenemos que ir... A ver. La misión era... Diario. Eh, esto. Hay un traficante que no me ha seguido, los glazas. El traficante puede informar de la localización. Eh, vale, sí, pero ¿qué hay que hacer? Ahora mismo que hay que hacer Hablo con Nioka, ayuda a Nioka, hablo con el traficante eh, Vale, aquí la los factores de arroyo Ha recibido una intención para hablar con el propietario de la misera por el teléfono. El traficante de información habilita esta puerta Cuando acabes con todos los mineradores del centro de transmisión Cierre el cierre de minar. Ahora que has matado a todos los menores, Vaya a hablar con el traficante en persona Vale Vale, entonces sí puede ser ahí Ok, pues nos teletransportamos. Vale, aquí estamos con Zangar otra vez. A ver qué pasa. Y la enamorada, porque trabaja ahí ella. No sé qué tal habrá ido, voy a preguntarle primero. A ver, Sergio. No. Pero, ¿cómo es que has sido Me alegro, la verdad, Zangar. Pues a ver. No lo sé, hereder. A ver. ¿Qué solo me hacéis para que la expulsaron de la Junta? Me está diciendo que iniciasteis vuestra propia expulsión de la Junta. Not intentionally, though that's technically true. For many years this planet was home to as many corporations as Terra 2. Back then it was known as Terra One. Uh. Terra 1 y Terra Terraros, veo que la Junta repartió la cabeza con los nombres. Really? I always thought they were refreshingly straightforward names. After all, the whole point of terraforming was to make them claro. Earth-like. Here though, the results were mixed. That ain't fair. They didn't leave on account of the hazards, they left on account of their cowardice. The hazards just gave him a reason to put to paper. Sharp as ever, Nioka. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. Hmm. Pero a se Our leadership at the time certainly wanted to. But there were others of us who saw an opportunity. The chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. Vale, a ver. Te refieres a ti a Graham, ¿verdad? Ah, so claro you've heard about our Que lo sabemos. A ver, nadie no trata que te lo callaras. Todas somos socios, ¿no? I suppose you're right. Graham's always had a way with words. Strange as it may seem, I suspect he'd have quite the corporate career if he weren't so radical. Graham seemed like a reasonable man years ago. We both agreed that MSI's treatment of its workers was untenable. Yo pensé que las reformas serían suficiente. No me dijeron que querías abolir el sistema corporativo entero. Las reformas son humanas, pero también son buen sentido Los negocio. Exhaustos, enfermos, trabajadores malnourizados, no son trabajadores productivos. Incluso una revisión de los datos da eso. Espero que los trates bien, si fuera buen negocio o no, señor Sanjar. That's what being a community means. Treating people right, because it's the right thing to do. Here, here. That may not be the way the colony works, but it damn well oughta. Mm -hmm. A noble thought, Miss Holcomb. Unfortunately, noble thoughts rarely sway board policy. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out creating the perfect environment for us to enact these new reforms. Ver, así que utilizaste las propias armas de la junta contra ella, ¿eh? Muy astuto. y La verdad es que bastante astuto. That's what I thought. But the senior executives laughed in our faces and insisted we'd be relocating to Terra 2 along with everyone else. Vale. Espero que los mandaras a la no mierda. A manner of speaking, many of us stayed behind. In an act of quiet but firm defiance as the most senior executive remaining I ended up in charge of what was left of MSI I moved forward with our planned reforms as well as our strategy to assume ownership of the planet yet not long after I renamed it monarch the other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages. Es un golpe muy bajo, incluso no creo que me entendí de lo largo que se estupen Todo lo que hacíamos era legal y sobre el orden Nos seguimos sus reglas Y aún no se han encontrado razones para declarar a nosotros Creo que hay algo útil en un cuerpo como el orden Algo que nos mantiene de la anarquía Pero... Quiero que funcionara diferente Vale ¿Qué es la cláusula del riesgo? Vamos a preguntarle a Yurtoro Ya estamos La maldita es lo que es a fabrication rich folks use to preserve their investments by leaving a lot of people here to die slow newca has the right of it it's a legal provision that gives the board the authority to cordon off any planet or location that it deems dangerous but wait what happens to the folks stuck on the wrong side of dangerous well, I'm afraid the welfare of a few hundred people is too minor a figure into the board's risk assessments Parece escéptico la verdad tiene una cara ahora la cara que se le ha quedado es hola sabes qué cara más rara Monarch may be but it's the wasteland the board describes vale mira hablemos de otra cosa y ya está can I do for you? a ver me tengo que ir adiós vale la verdad que bien pero lo vida me sales como si fueras a ver, ¿qué tengo que hacer con él? ¡Te mato! ¡Pam! Es que no comprendo mucho más ¿Qué hay que hacer? No sé si esto se ha hago o qué pasa Se supone que hay que hablar más ¿Pero el qué? ¿El qué? No comprendo Vamos a hablarlo otra vez, pero ¿Qué tengo que hablar con él? Vale, sí, sí, sí ¿Qué sí. Pues no lo sé. Tengo preguntar. A ver, que no puedo preguntar, que no lo he preguntado. Supongo que esto, pero es que creo que ya se lo he dicho. Cualquier cosa es mejor que ser el último mono de la empresa. I fear the MSI citizens who've been dissolved interrupted on curve would disagree with you. In verde. if membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. Besides, I'm hopeful that additional leverage on our part will allow us a more equitable relationship. Cuidado, la junta no se anda con oh believe me, I've learned that much but i'm also not going to leave msi at a disadvantage my hope is to maintain the reforms we've managed here and who knows perhaps once we're restored we could spread them to other corporations Habl eh, vale what can i do for you? Eh, adiós. vale pero qué más hay que hablar con él ya no tiene sentido esto eh a ver vamos a ver el diario pero no tiene sentido porque a ver misiones son estas vale ayuda al traficante con la MSI y lo de con los crastas vale y ya está hecho ya está hecho no hay nada más a ti no comprendo muy bien que le hace falta ahora a ver porque a ver ha logrado poner fin a las transmisiones del iconoclasta Habla con Nioka ¡Pum! Ayuda a Nioka Habla con el traficante Ah, vale Creo que hay que hacer No, ya está hecho A ver gente, un momento Que me aclare y lo hacemos todo A ver, claro En esto hay que hacer algo más Hay que completar misiones secundarias Para completar esto Ayuda al traficante con la MSI. Vale, completa la misión un rayo, vale. Un rayo de esperanza, vale. Para la sangre y empezar a ganarte la confianza de la MSI. Problemas imprevistos. Claro. Problemas imprevistos y viaje de cercanía. Claro. Vale. Problemas imprevistos, ok. Vale, ya está. Claro, que en esta misión hay que completar.. A la vez secundaria Pero una cosa Si hacen esto No es secundaria Decirlo, porque al fin y al cabo es de la historia Bueno, ahora veremos Debe ser aquí, a ver, Caterin Vale, es fuera, pero bueno Bueno, vamos a mirar primero dónde es, de hecho No voy a hacer que parece. Vale, sí Por lo menos pone que es fuera, pero a ver Vamos a... ¿Cómo se salía de aquí? Vale, R2 Vale Vale, se supone que hay que hablar con una A ver, por aquí a lo mejor me sale Vale, sí, es justo aquí Vale, estará en... Yo diría que en Salto del Arroyo Este juego lo que hace es algo muy bueno y es que hace Que realmente sean importantes para la historia Porque cuanto mejor se lleven contigo Más cosas te van a contar Y todo mucho mejor, la verdad Es algo que pocos juegos se hacen, ese decir Sí, te ponen secundarias Pero no te acaban de servir Pero en este caso, en este juego Lo hacen muy bien porque te terminan Casi todas de servir, ya sea Por encontrar armas, ya sea por Por confianza en sí Por aquí el juego es muy importante conseguir La confianza, Cuantos más gente según una a ti, mejor Vale, patrón del salto del arroyo Vale, aquí está, a ver qué se cuenta Tú, Caterin, ¿qué pasa? Uh-huh. You blind little bird? Or can you not see I'm busy? Mira igual, ¿sabes? Why is it every sixty-pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land, like a void damn advert. Catherine, you're as welcoming as ever. Truthfully spoken. Claro que sí. Claro que sí, la más baja del mundo. Encanto, sí, por, si por verdad de reparaste, te refiero a un mejor de sí. you know, mantén, eh. Mira, está guapo well, A media, dice. Vale, se han dicho que sabían algo sobre una empresa que opera en secreto en Monarca. Vale. Ya, hasta por ahora Vale, eh, la misión está aquí Problema imprevisto Joder, esa Vale ¿Qué pasa aquí? A ver Investiga el lugar de la entrega, vale Ok Pues fijar como activa Y vamos Vale A ver a dónde hay que ir pues a ver qué pasa con la entrega Vamos para afuera, adiós Yo antes robaba, pero ya no vamos a robar nada A no ser que no haya absolutamente nadie Vale, bueno, a ver Como sabéis, yo le cambié los controles y salta en, en el triángulo tú No creo que me diga nada Interesante, así que Transición Vamos a ver qué les pasó A ver si se han perdido O están en problemas o algo Supongo que algún, algún monstruo de esos O algún meroreador O algo de eso Vale, a ver mm. Molaría que se lo hubieran currado Y hubieran puesto Simplemente para hablar así como más como si estuvieras ahí realmente. Que hubieran puesto como tráiler En vez de solamente que se vea un cartel que hagan como un trailer ficticio, claro. Pero para que dé como más credibilidad a las películas esas y todo eso. Y todavía tenemos que hacerlo en el topball. Así que bueno. Pero primero vamos a lo principal como dicen como en el planeta anterior y poco más. Vale. Vale, por aquí. Eh, trofeos por ahora no estamos consiguiendo muchos, pero bueno. A ver. Pues he sonido yo. Pero suena un maestro por aquí. Y bastante grande. Eh, a ver. Un rastro de sangre comienza en la autorrecargadora. Oh, esto es como. Vale. Venga, ahora somos destestibles, gente. Vale, a ver, ¿por aquí qué pasó? Vale, por aquí parece que fue como una explosión o algo, ¿no? Y a ver, ¿dónde es? Vale, aquí Esto es sangre Es como que, vale Yo creo que fue un monstruo que los mató o algo Vale, por aquí sigue el rastro de sangre, vale Luego, por aquí se puede ver que sigue y aquí Fue como que termina, algo pasa aquí Vale, esto se puede abrir yo creo que se metieron aquí debajo tierra ¿no? o algo. A ver, ¿esto qué es? Justamente. Aquí está. Vale, se metieron en el túnel y ahora veremos qué pasó. Eh, Mola, porque no sabía que tenía tanto eres de Steve. Aunque sí es cierto que cuando fuimos a esta ciudad fue como que encontró... Eh, le dijo uno que había encontrado un muerto. Y fuimos allá a verlo. Y creo que esa misión está pendiente. Que es como el detective de Steve, de Topol. En fútbol o como se llamaba eso que vimos el deporte ese vale a ver el láser que puedo hacer por saltar y ya está Uf. vale Vale, eh, vale eh, hay que tener cuidado aquí eh, Las bombas, simplemente lo que voy a hacer Yo creo que, eh, como ya tengo espacio por el rápido Yo creo que justamente Salto uno de esos, rápido Salto uno de esos, rápido Y yo creo que no me da tiempo Si el otro a lo mejor mata a alguno de el al party Pero como ellos reviven Pues poco me, poco me importa Y si tengo Como creo que todavía tengo arena me tomo un poco, que creo que a lo mejor no tengo, eh Que porque yo cuando Nos hemos metido en eso, no he visto A lo mejor ni tenemos, eh, pero Pero eso, yo le doy a ver si tenemos Por probar Tengo Si sí, tengo, pero como son, vale Tengo tres Ahí arriba, como veis Bueno, no sé si se ve Pero sí diría que sí, porque yo Lo habéis visto, ahí pone como Por 3 X3 Vale, ya estamos aquí, en la misión, eh, a ver, si disparo... Oh, claro, vale. Si le doy, mejor. A ver. A ver, ¿por qué no le doy bien? Claro. A ver. Perfecto, vale. Uno quitado. Vale, hay que tener más cuidado. Vale, por aquí. Eso es una bomba, pero seguro. Seguro no, lo siguiente. Bueno, a lo mejor no. Vale, pues parece que no es. Eso sí. Vale. Vale, perfecto. Y a ver, por aquí. No, hay más. Vale, vale hay más, pero... Te voy a quitar esta. Vale. Creo que hay un monstruo que flipas, pero... Esto no creo que lo haya puesto a él. Eh, a ver, no sé si aquí puedo. Vale. No me ha dejado antes, pero bueno. Para probar. Vale. Vale, perfecto. Eh, aquí ha ido. Pues nada, al mar no se le ha ido la pinzada. Ese sí hace daño, eh. Bueno, pero mata a la... un enemigo, no sé qué. ¿eh? ¿Cómo quito esa? Bueno, da igual. A ver, ¿dónde hay otro? Joder, vale, ya le disparar. esto, vale sin acercarme mucho vamos a romper a ver vale esta es la siguiente vale vale ahora disparamos aquí vale ahora no me falles mano vale ahora disparamos este de aquí eh, superviviente como que superviviente Ah, vale, pero está a 39 metros. Vale, porque creía que lo iba a matar. Vale. Sin apuntar. sea, quién es? Ah, vale, vale, vale. Jurir. Jurir, qué cara. Sí, eh, será buena, pero la cara. La cara que te pone. ¿Qué pasa? No, a ver. No. ¿Dónde está el de aquí? ¿Pero dónde está el de aquí? Vale, pero ¿dónde está? Si yo no veo para destruirlo, poco puedo hacer, ¿sabes? Joder. Y encima estoy disparando a lo loco, ¿sabes? No me da vida, ¿verdad? este como se quita vale vale puedo quitarlo del... vale por aquí arriba tiene que haber otro eh, vale vale aquí ok vale por ahora por ahora lo vamos controlando. Tampoco una exageración, pero. Vale, perfecto. Eh, pasamos, rompemos este de aquí. Si fuera bien armando, esto sería más fácil que nunca, pero el problema es. Yo, simplemente. Se ponga esto así. Vale. Vale. Perfecto, y a ver. ¿Qué más? Eh, no sé cómo dispara. No sé por qué dispara si yo no le he dado. Vale. piensa Vale. Tú piensas que el mando va bien y ya está. Aquí hay que retirarse un poco más. Vale, está ahí. Espérate que esto no sea fácil, ¿sabes? Que tampoco te quejes. Que hemos venido a salvarte de casualidad. Aunque si toda esa sangre es la tuya, estás más muerto que Martín prácticamente yo te salvo por lo menos te salvo que dures eh, unas horas más o unos días más eh, pero al salvar ya te digo yo que si tienes muchas heridas va a ser complicado muy tranquilo veo yo esto voy a quitar todo no vaya a ser Ahora que pasa I may be wounded, but I'm still armed. Ah, vale, está bien. Anyway? Eh, a ver Olvídate de eso ¿Qué, qué hacen en esta hueva? From the that hit us. Now your turn. Eh, Catherine me dijo que algunas de sus repartidores Habían desaparecido por aquí Nice to know she cares Catherine had us making drops for some big shot client out here And before you ask I don't know who they are or were. the whole point of making drops in the middle of nowhere was to keep their identity and whereabouts a secret ¿Crees que the marauders knew we were coming rigged the bridge with explosives and everything. If they found us, my guess is they found the client too <tose> y don't know, I don't know, right. last time I saw they were heading back up the hill sand me? Fallbrook Encuentra pruebas de la presencia de otras empresas en Malarca. Okay. Esto no podemos. Vale, voy a coger. Yo qué sé, es que tampoco quiero luego llenarme. Agua, arena, sí. Eh, oh. Depende. El nombre lo tiene el épico, pero el nombre no tiene que ver. Ahora veremos qué armas tenemos. Pero de todas formas, yo creo que como seguramente tenga espacio, yo creo que lo que vamos a hacer va a ser, <risa> dejar por aquí el capítulo y... A ver, vale, esto es otra misión que se queda ahí. Vale, y lo que vamos a hacer, vale. Si sí, estamos con esta misión, vale. Encuentra pruebas de la presencia de otras empresas en Monarca, vale. Pero ahora lo haremos, Lo primero que vamos a hacer va a ser. Si me deja, porque no sé si al estar en misión, vale. No es en misión, no puedes revisar un viaje rápido, desde aquí. Vale, pues bueno, por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado este capítulo. Y bueno, eh, os digo un poco lo que vamos a hacer en el siguiente. El siguiente, eh, iremos a esos 53 metros. Y aparte, lo que voy a hacer. Va a ser, eh, bueno parece que tiene por memoria Vale Vale, os digo un poco lo que vamos a hacer En el próximo capítulo Lo que vamos a hacer, va a ser Ir a los 50 metros esos Y aparte también lo que vamos a hacer eh, Va a ser ir a vender En vez de tirarlos Porque muchos objetos de estos que hemos cogido Seguramente no valgan de nada Prácticamente, lo que vamos a hacer Va a ser venderlos Simplemente para que así consigamos bit y podemos coger armas bastante rochas. Que no sé, tenemos que mirar en qué sitio está a lo mejor. Vamos a coger todo esto. Y también hacerle cosas a las armas. Que vimos que se pueden en algunos sitios. Cogemos todo esto. Y poco más que decir. Adiós, señoros. Espero que te haya gustado este es el capítulo de Elder World. Y nos vemos en el próximo vídeo. O diré esto. ¡Adiós, señanos!